Stanley Payne, un gran hispanista americano, decía que el Partido Socialista Obrero Español es el único en un país democrático que se ha negado a hacer la más mínima autocrítica de su pasado violento. De bueno, Estuvo era bastante, yo creo que Franco era bastante socialista. No, no, es, es...